Yo estoy instalado aquí en Tijuana, acabo de llegar, muchos de ustedes me dijeron pues algunos lugares paranormales o de misterio para investigar y precisamente este en donde me encuentro ahorita es uno de ellos, es el Rosarito Beach Hotel vamos a investigar unas leyendas que aquí se encuentran, así que aquí iniciamos este video y con esta postal que tenemos desde mi habitación, comenzamos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 El anuncio publicado en la página 23 del periódico San Diego en 1924, daba a conocer la fundación de la sensación de la temporada, como se proclamaba el Hotel Rosarito Beach, que al principio se llamaría el Rosarito Beach Resort and Country Club. Con el paso del tiempo, el hotel se hizo el destino favorito de ricos y famosos, incluyendo artistas de Hollywood y varios presidentes mexicanos pero lo misterioso e insólito del majestuoso Hotel Rosarito Beach son las leyendas que lo rodean. Se dice que este hotel guarda historias sobrenaturales. Número 3. El fantasma de María Luisa. La primera de estas leyendas es sobre el fantasma más bello del hotel. Y esta historia gira en torno a María Luisa Chabert. Son muchos los testigos de este fantasma. Las personas que han llegado a observarla cuentan que se trata de una luz bellísima, como lo era en vida María Luisa. Mencionan que se le ha percibido subiendo las escaleras del actual spa y que se dirige a la que en vida fue su habitación. Enamorada del mar, su recinto contaba con tres enormes ventanas desde la cual contemplaba los hermosos atardeceres Característicos de Rosarito. Otro relato en torno al fantasma de María Luisa Sucedió en el Salón Chabert Del mismo hotel Donde un empleado relató que un día Se encontraba haciendo la limpieza del lugar Cuando comenzó a escucharse el sonido del piano Por lo que pensó que alguno de sus amigos Le estaba jugando una broma Pero cuando volteó la mirada hacia el piano Notó que no había nadie Pero la melodía se seguía escuchando Después de este suceso, el hombre tardó varios días en reponerse del susto. Muchas personas aseguran que es María Luisa, quien busca seguir maravillando con una pieza musical. Bueno, en este momento vamos a entrar al spa, donde dicen que suceden cosas sobrenaturales. Y ahora nos van a contar qué es lo que pasa acá adentro. Acompáñenme. Ah. Y me preguntó la esposa mexicana como, ah, ¿qué hace una niña aquí adentro? Y, y yo así como que, um, no hay ninguna niña, no se permite niños Ella pero eso, una niña. Sí, pero o sea, te pasan cosas así como que medias extrañas. ¿Y solamente se aparece en esta área? O eh, pues es me han dicho, bueno, es una niña que mataron ahí en el Rennes y que anda por toda esta parte. ¿Mataron? Ajá, que atropellaron. Ah, ya fuera. allá por el y que se la pasa pues como en esta en área. En esta ¿no? área. Ajá. Número 2 Mr. Archibald La siguiente leyenda se cuenta que ocurre en el bar azteca del hotel. Se dice que por el año 1952 hubo un huésped que frecuentemente iba al hotel llamado John Archibald, un hombre de aproximadamente 60 años, y el cual estaba enamorado de los cócteles que se preparaban en el hotel. Cuentan que se sentaba en la barra en las tardes y solicitaba al cantinero que le fuera preparada cada bebida. Como era de esperarse, siempre terminaba en mal estado por los efectos del alcohol y era acompañado por un mesero hasta su habitación. Hasta que una trágica mañana, los empleados del hotel descubrieron que Mr. Archibald había muerto durante la noche mientras dormía a un lado del bar Azteca. De ahí en adelante se cuenta que muchas veces se aparece su espíritu sentado en la barra del bar E incluso los viejos cantineros acostumbraban recomendar a los clientes Que si de casualidad pasaban por la barra de la Azteca a altas horas de la madrugada Y un amable caballero les invitaba un trago Que por favor simplemente le respondieran Good night Mr. Archibald Y apresuraran el paso ¿Y allá adentro qué es? ¿Qué es un túnel? No, ahorita ya está todo tapado Pero se supone que era un túnel que daba Hacia, hacia el mar, mar. Oh. Esto era el closet del señor Robert Chano Pero cuando falleció se escuchaban cosas Entonces quemaron todo Y lo hicieron capilla Ahora que no se La ¿sí? <risa> y todo esa talavera Cosas que quitaron, las paredes que quitaron Toda esa talavera la agarraron Y ya se pues, fueron haciendo no Número la habitación 147 Por último, la leyenda más famosa y escalofriante del Hotel Rosarito Beach Cuenta que en 1957 se rentó el hotel a un grupo de americanos Y algo terrible debió haber sucedido en el cuarto 147 Ya que a partir de eso se comenzaron a azotar las puertas por sí solas las luces se prendían y apagaban solas y constantemente se escuchaba el lamento de un hombre maduro en agonía. En los tiempos actuales, muchos huéspedes se han quejado de que en ese cuarto han ocurrido fenómenos bastante extraños, además de la infinidad de experiencias escalofriantes sucedidas a los empleados. Esto obligó a los dueños del hotel a encontrar especialistas en fantasmas, religiosos o personas que pudieran celebrar un rito de purificación en la habitación 147. Sin embargo, en cada ocasión han ocurrido ataques por un fantasma que ha evitado que aquella habitación sea de alguna forma exorcizada. Por eso a todas las personas que se hospedan en el Hotel Rosarito Beach, salvo que les gusten las emociones fuertes, Asegúrense al registrarse que no les asignen la habitación 147. Cuando ahí está cerrado. Desde afuera. Sí, o sea, personas que pasan y dicen como que, ay, aquí les cierran el espacio? y nosotros es como que a las 5. Y las personas como que, ¿cómo? Si a las 8 había luz y estaban pasando. ¿Por qué esta está así? A veces la dejamos abierta, a veces la dejamos cerrada. De todas ah. maneras se alcanza a ver. Por casi un siglo. Millones de huéspedes han gozado de la hospitalidad del Hotel Rosarito Beach. Atraídos por su belleza, su increíble ubicación, el fácil acceso de las ciudades cercanas y la variedad de actividades con las que cuenta. Así que ya conocen el misterio que rodea a este emblemático lugar un destino obligatorio para visitar en el estado de Baja California. Y no olviden que desde 1924, por la puerta del Hotel Rosalito, siguen pasando las mujeres más hermosas del mundo. Si quieres conocer más misterios e información sobre el mundo de lo desconocido, te invito a que me sigas en mi página de Facebook, también en Instagram y en Twitter. Bajo este video voy a dejar todos los enlaces para que puedas seguirme. También suscríbete a este canal y comparte este video para que formes parte de nuestro team, La Legión Oxlack. Si te gustan los temas de terror y fenómenos paranormales, este es el canal indicado. Mi nombre es Oxlack Castro, nos vemos en el siguiente video.